La Policía Nacional apresó este jueves a dos acusados de sustraer motocicletas. Los detenidos responden al nombre de José Armando de los Santos y Robertson Castro Rodríguez, quienes al ser cuestionados niegan las imputaciones en su contra. No, Yo iba para, para la mamá de la mujer mía y para la mujer mía tengo dos niñas con ella en Dajabón y yo ando en un motor con mis papeles y me pararon allá dice que fue pues, robaste. No, el motor mío no es robado porque el motor mío tiene sus papeles. ¿Dónde tú vives? En Pimentel. En tanto que José Armando asegura andaba en una motocicleta robada, pero nada tiene que ver con el hecho. Yo, yo admito, pero porque andaba en una motocicleta que está reportada robada, pero no fui yo que robé motocicleta ni nada. No, se dice que tú andabas en una motocicleta robada. Ok, pero que yo no he quitado motocicleta ni nada. ¿Quién te mi... esa motocicleta? Una persona, por ahí no puedo mencionar nombre que yo lo digo ¿Cómo, ¿Cómo qué persona? Probar? Sí ¿Tú admites que te la robaste? Que, no, no, no, que yo me la robé, no, que yo andaba en ella Entonces sí. tú admites que la robó la otra persona que te la prestó? Claro ¿De quién se trata? No, no puedo mencionar nombre así, tú sabes pa. ¿Cuál es tu nombre? José Armando Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino